de vida, no te vayas a esconder todavía. Muy bien, agradezco un saludo grande, un honor nuevamente estar con ustedes aquí eh, para compartir un poco de conocimiento. En realidad, como les digo a todo el mundo cuando hablamos de capacitación, no crean que nosotros tenemos la razón, lo que hacemos es simplemente compartir la experiencia y el que la desea coger, pues cójala y aprenda y saque lo mejor de lo que podamos transmitir. Eh, yo me acuerdo que hablando un poquito de destrezas, cuando uno es joven, no sabe ni, ni, cuál, es su, ni cuál es su habilidad. ¿no? A mí me hablaban mucho de, tú tienes muchas cualidades. Y a mí me, me llenaba mucha de, muchas interrogantes, porque me ponía a pensar, ¿y cuáles son esas cualidades que yo no las veo? Y es que muchas veces nosotros como líderes asumimos retos en la vida, asumimos retos laborales, emprendedores, empresariales, tanto de manera independiente y dependiente, pero tampoco no nos damos cuenta en el proceso de aprender, en darnos cuenta sobre cuáles son nuestras cualidades, ¿Y cuáles son nuestras destrezas? ¿Y por qué empiezo por esto? Porque normalmente nosotros tenemos que crear, que crear un perfil en relación a lo que se le llama un perfil laboral. Y normalmente, por ejemplo, en las instituciones del Estado, la mayoría de los perfiles laborales para trabajadores de campo, ninguno, si ustedes y desean, pueden tomarse el tiempo. Ninguno tiene el perfil para un trabajador de campo. Piden profesionales de diferentes áreas, de diferentes especialidades, pero en la convocatoria no hay un perfil de trabajador de campo. Solamente dice que tenga experiencia de haber trabajado dos a tres años en el rubro, pero no especifica de acuerdo a la función, qué es lo que va a realizar. He tenido la experiencia de haber trabajado en diferentes ministerios del Estado y en diferentes empresas, y tanto en las empresas privadas como en las empresas públicas, en las instituciones públicas, me he dado cuenta que muchos asumen retos laborales sin saber dónde están parados, sin saber dónde están pisando. ¿Hay bastante actitud? Sí. ¿Hay bastante compromiso? Sí. Pero no tienen brújula. Y una de las cualidades que tú tienes que tener principalmente es aprender a tener una brújula en tu vida. Una brújula laboral. Hoy vamos a hablar sobre destrezas y capacidades desde un punto de vista en el trabajo de campo a nivel micro y a nivel macro. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a ver, tú vas a observar cómo un líder puede trabajar en un territorio pequeño y cómo un líder puede trabajar a nivel nacional o internacional. Manejar masa no implica tratar de desarrollar una serie de capacidades de yo lo sé todo. Hay una gran diferencia entre el trabajo de campo de manera zonal, de manera poblacional, de manera local, de manera interprovincial, distrital, para que todos podamos entender. En nuestro país manejamos los territorios por, en la policía, por ejemplo, se maneja por cuadrantes, por zonas. Ok, en por sectores, en los mapas institucionales se manejan por distritos, por manzanas, por lotes, por cuadras, por calles, por avenidas. Cuando yo recién entré a trabajar de manera territorial, no tenía ni la menor idea de qué era un cuadrante, de qué era un sector, de qué es una cantidad o un número poblacional ni cómo trabajar indicadores entonces agárrate con todo lo que vamos a aprender hoy día porque hoy día vamos a ser un poco técnicos pero si tú estás trabajando en el estado y tienes problemas en tu trabajo porque no tienes la menor idea de lo que vas a hacer o de lo que te piden o te están fallando los indicadores y no logras tus metas, es porque no conoces bien cuál es el lenguaje y la terminología para poder entender lo que los indicadores, los estándares te piden en una institución, tanto pública y privada. Ok, vamos primero con las características y las capacidades de un líder de campo en la parte de micro, pequeño, zona. Un local, un territorio pequeño. ¿Ok? Lo trabajamos de la siguiente manera. Nosotros vamos a observar aquí. ¿Ok? Nosotros vamos a observar aquí. Voy a, voy a tratar de hacerlo lo más didáctico posible. Donde el líder, el líder que tiene una un trabajo de campo micro trabajo de campo zonal tiene que darse cuenta por ejemplo que si su trabajo de campo es de coordinador o promotor lo primero que tiene que ubicar son los puntos cardinales entonces en una localidad para que tú aprendas a tener capacidades lo que tú tienes que encontrar primero es los puntos cardinales, donde tú vas a comenzar a trabajar este liderazgo, ok, ¿Cómo así, ok, el líder el líder de campo en la parte de lo que es micro, algo pequeño, a pesar de que es pequeño, algunos se estresan. Ok, pero son puntos cardinales. Primero, tiene que tener capacidad, capacidad de organización. ¿Y cuáles son esas características que debe tener el líder en relación a la capacidad de organización. Su primer punto cardinal es que tiene que aprender a ser organizado. Ese es su primer punto. Tiene que aprender a ser organizado. Tiene que tener organización, tiene que tener la capacidad de manejar todo de acuerdo a un criterio, desde donde inicia y hasta donde culmina. La organización, la capacidad de organización de cómo va a aprender a trabajar el día a día. Si trabaja de lunes a viernes, si trabaja de domingo a sábado, de acuerdo al horario establecido. Hay algunos aquí que no tienen capacidad de organización porque trabajan desde las 7 de la mañana y se mandan hasta las 10, 11 de la noche e incluso algunos se llevan el trabajo a la casa. ¿No? Te llevas, incluso algunos tienen la laptop en la espalda, se lo ponen una laptop en la mochila, ponen un montón de documentación en la mochila y están andando con la laptop y la mochila. Y les aseguro algo que nunca, nunca sacaste la laptop. La tuviste paseando la laptop en la espalda todo el día. ¿Por qué? Porque no tienes todavía la capacidad de organización. Es decir, tú vas a trabajar en campo, pero no tienes la capacidad de organización. Entonces, ¿qué es la capacidad de organización? Establecer un criterio de horarios, plazos, tiempos. ¿Ok? Aquí se trabajan dos criterios bien claros, bien establecidos. ¿Ok? El primero son los tiempos. Respeta tus tiempos. No necesariamente tienes que trabajar todo el día. Respeta tus tiempos. Y... Fácil. Tu rutina del día. Eso es tener organización. ¿Qué es lo que haces de tal hora a tal hora? Y cúmplelo. Cumple tu rutina y cumple tu tiempo. Establecelo. ¿Ok? Establecelo. ¿Para qué? Para que todo lo que tú quieras hacer lo puedas trabajar de manera organizada. Vuelvo a repetir. Hay personas, hay trabajadores que tienen una muy buena, muy buena actitud, pero yo los veo que están caminando por el campo con su tablerito, con un montón de cosas en la mochila y llevan una láct. Yo no entiendo para qué llevas una láctuga a trabajo de campo. Yo quisiera saber, de repente alguno me vaya a responder, pero ¿para qué llevas una láctuga a, tra a trabajo de campo? ¿El trabajo de campo va a ser, es tecnológico? Te pregunto en primer lugar. ¿Ok? ¿Es ¿Es tecnológico el trabajo de campo? El trabajo de campo es para que tú abras eh, alguna, alguna característica de... A ver, no sé si me escuchan. si sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí me dejo escuchar. Ok, entonces, el trabajo de campo no tiene tecnología. Se necesita tecnología, sí, un celular donde tú te puedas guiar pero el trabajo de campo no necesitas llevar un equipo, eh, un primer lugar tan costoso, eh, colocándote en riesgo en una situación que te va a perjudicar. Ok, entonces el trabajo de campo tiene su primer punto cardinal, que es la capacidad de organización. Ok, tú estableces una rutina, estableces los tiempos y los respetas. Ok, y los respetas. Después vienen las destrezas. El otro punto cardinal es las destrezas, ok, las destrezas básicas. ¿Y cuáles son esas destrezas básicas que tú como profesional tienes que tener? Uno, las que son automáticas. Por ejemplo. Habilidad para hablar. Ok, la habilidad de comunicación. Y la otra es automática, tiene que ser automática. Son dos principios básicos, la empatía y la asertividad. Es decir, si tú no entras al terreno de las habilidades blandas, si tú no tienes la capacidad de interactuar con la comunidad, es algo automático. Eh, yo, conoz yo conozco mucha, eh, muchos profesionales que eh, conversan conmigo, dialogan conmigo y me dicen, Carlos, ¿tú puedes hablar por mí, por favor? Porque me, me cuesta hablar en público. Entonces le digo, Entonces, ¿para qué elegiste trabajo de campo? Trabajo de campo es aprender a hablar en un parque, aprender a hablar en una plaza, aprender a hablar en la puerta de un mercado, aprender a hablar en la puerta de un hospital, aprender a coordinar y a conversar con las personas que están en la calle, sentarte con un grupo de, de jóvenes en la losa deportiva y saber qué decirles para que no se aburran eh, de la comunicación que tú le vas a enviar. Es decir, destrezas básicas, lo que son habilidades de comunicación, empatía y asertividad. Un líder de campo en micro tiene que tener esa capacidad. Estas habilidades son necesarias, son importantes. No, no son complementarias, son básicas. No complementan nada, sino que es básico, es básico. Entonces son dos puntos cardinales principales. El otro punto cardinal, ok, es la capacidad de información. la capacidad de información ¿qué quiere decir aquí? la capacidad de información que tiene que tener el suficiente criterio para saber qué es lo que está haciendo un profesional de campo tiene que tener el criterio de saber y conocer lo que está haciendo, lo que va a realizar. Tiene que saber dónde y por qué está ahí y para qué está ahí. Acá la capacidad de información es cuáles son sus indicadores. Lo voy a poner aquí. Conoce sus indicadores. Ok, conoce sus indicadores. Conoce el trabajo, vamos a ponerlo así, conoce el tema de intervención. Está empapado, sabe, sabe lo que tiene que hacer. Este líder de campo sabe lo que tiene que hacer, sabe, conoce. Eh, Carlos, ¿pero no nos capacitan? Muy buena pregunta, ¿no? ¿Pero qué? ¿No nos capacitan? Porque recibimos una capacitación antes de trabajar. Sí, pero no te capacitan para que hables bien, pues. O sea, no te capacitan para que tengas empatía y asertividad. Esa es una destreza. Ese es algo automático. Esto es algo que tú ya desde, desde muy niño... Desde adolescente, desde tu casa, aprendiste a tener las destrezas básicas. Tienes capacidad de organización, llegas a tiempo, respetas tu rutina. Tienes la capacidad de conocer cuáles son tus indicadores. Conoces el tema de intervención. No estás eh, improvisando, no eres una persona improvisada. Eres una persona que asume. Y lo más importante, algo que necesita todo el mundo. ¿Ok? Y es la capacidad de tener autoeficacia. La capacidad de tener autoeficacia. ¿Qué significa? Que este, este líder hace las cosas y no se queja. Este líder no se queja. Este líder comanda a la población y le dice qué hacer. Sin quejarse. No se queja. Se esfuerza y asume. asume su compromiso sin quejarse, no, vamos a ponerlo así, asume su compromiso con la finalidad de lograr la meta. Ok. Logra la meta, logra el objetivo lo cumple algo que yo les quiero compartir bueno el que desea le puede tomar foto para que vaya viendo estas son algunas características que, que se están mencionando ok son algunas características que se están mencionando pero quiero compartirles algo que es bien interesante que yo observé y, y asumí en el proceso y es, por ejemplo, cuando estuve en el Ministerio del Interior, aprendí que las cosas no son para mañana y aprendí algo bien interesante en el Ministerio del Interior, en el trabajo de campo, que cuando se presenta un proyecto, cuando te piden un informe, cuando te piden una intervención, no hay horario, porque en el trabajo de campo uno tiene que aprender a ser autoeficaz. El, el jefe, el coordinador zonal, el coordinador territorial, no te va a preguntar si tienes la disposición de quedarte hasta la una o dos de la mañana. No, porque el trabajo de campo en tema de seguridad, por ejemplo, en tema de seguridad ciudadana, se trabaja de manera nocturna. Se trabaja de mañana, tarde y noche. Se trabaja de madrugada. Que tienes que tener la capacidad de adaptación. ¿Ok? Y aquí vamos a agregarle esta más. El líder tiene que tener la capacidad de adaptación. Este líder tiene la capacidad de adaptarse, Vamos hablando del trabajo de campo, para los que recién ingresan, este líder, a pesar de que es algo pequeño, tiene que tener la capacidad de manejar una situación como tal ok el conocimiento el conocimiento tanto de un líder de campo en algo pequeño aparentemente pareciera fácil pero no no es fácil es tedioso tiene que aprender a desarrollarse dentro de la comunidad con todas estas características y saber cómo desenvolverse ok y saber cómo desenvolverse como repito a veces no es fácil, a veces no es fácil porque mayormente uno trata de responder a diversas características y situaciones. Y una de las características que se mencionó el miércoles pasado era el pensamiento de aquí viene, la capacidad mental para solucionar conflictos El líder de campo no crea conflictos, el líder de campo soluciona los conflictos. Él no se hace problema. Pero yo tenía yo tenía unas yo tengo unas experiencias, no tenía, yo tengo experiencias. Uy. De líderes de campo que en vez de ayudar generan generan conflictos generan conflictos conozco jefes de centros de salud que son problemáticos conozco enfermeras enfermeros conozco psicólogos también conozco contadores administradores eh, el área de de algún sector del estado por ejemplo cuando tú quieres armonizar y quieres sectorizar ciertas instituciones en un en un punto en el trabajo de campo, tienes que saber negociar. Y esa es otra habilidad que tienes que tener. Y esa está dentro de las destrezas básicas. Tienes que aprender a negociar. Ok, tienes que aprender a negociar. Y si no sabes negociar, pues vas a tener un problema grave. Porque siempre te van a decir no, nunca te van a decir sí. La mayoría de veces te van a decir no. Y tienes que aprender a negociar con instituciones para hacer, por ejemplo, una feria, para hacer una, le llaman estas famosas ferias itinerantes, para poder desarrollar de una feria de esa eh, no es simplemente decir este en el, en el documento no muchos hablan de esa manera no el documento dice que usted tiene que estar aquí no tú tienes que tener la capacidad de negociar de que el trabajador del otro sector quiera estar contigo desee estar contigo Quiere recibir al apoyo contigo. Quiere trabajar contigo sin que tú se lo pides. Él desea andar contigo. Una de esas habilidades es la habilidad de comunicación, empatía y asertividad. Tú no te haces un conflicto, tú solucionas conflicto. Si trabajas para cualquier identidad del Estado, no generes un conflicto. Si tu trabajo es de campo, entonces tú solucionas un conflicto y sabes si tienes la capacidad de información de que tus indicadores te dicen que tú tienes que resolver necesidades de la población, resuélvelas. No generes más necesidades. Por eso es importante entender esta simetría, esta característica de destrezas y capacidades. De un líder en micro. Ok. Muy bien. No sé si, si le pueden tomar captura porque ya lo voy a borrar para pasar a lo. Ok. El líder macro es muy parecido, pero este tiene cinco componentes principales. Ok. Cinco componentes principales. Muy bien. Vamos a a capturar esto primero para poder compartirlo, ya que todos lo puedan tener ok, muy bien y ahí de lo comparto con Boris después para que lo pueda compartir a otras personas, muy bien entonces vamos ahora al manejo del líder un líder eh, a nivel nacional ok, un líder a nivel nacional vamos a, a cambiar de de color ok un liderazgo macro. Liderazgo a nivel macro. ¿Ok? Muy bien. El liderazgo a nivel macro. ¿Cuáles son esas características que necesita un líder a nivel macro? Son cinco. ¿Ok? El primero, partimos por el básico, ¿ok? el básico, el básico es importante que, te, que tiene que tener. Ok, si es a nivel macro, la primera capacidad que tiene que tener es capacidad de sentido de orientación capacidad de sentido de orientación. Ok, capacidad de sentido de orientación. Él sabe y está ubicado en tiempo, lugar y persona. Él conoce todo, el manejo, el teje, y al revés y al derecho se conoce. Si estamos hablando de nuestro país, aquí en Perú, él conoce la costa, la sierra y la selva, él sabe los lugares sabe de dónde le están hablando, sabe de quién le están hablando, sabe cómo le están hablando, saben en qué lugar le están hablando y qué está sucediendo en ese lugar y por qué sucede ese lugar. Es decir, tiene un sentido de orientación en tiempo, espacio y persona. Ok, lo voy a poner así. Tiempo, lugar y persona. Él sabe. Él conoce. No se lo han contado. Él sabe. Él o ella, ¿no? Sabe. Yo, yo me acuerdo que cuando hablábamos a nivel nacional, solamente hablábamos en clave, pronunciábamos nombres y sabíamos que estábamos hablando de cinco regiones a nivel nacional. Cuando estábamos encargados de un programa a nivel nacional, por ejemplo, con mis colegas y compañeros de trabajo que estuve con el, el Ministerio de Justicia, cuando me tocó ser coordinador nacional de un centro juvenil de modo abierto en tiempos de COVID, los códigos eran por nombres. Entonces... Yo sabía que estaba hablando con Arequipa, sabía que estaba hablando con Cusco, sabía que estaba hablando con Pucalpa, sabía que estaba hablando con Tarapoto, sabía que estaba hablando con, con Cajamarca. Yo sabía con quién estaba hablando y qué es lo que estaba ocurriendo ahí en tiempo real. Y muchos decían, ¿usted cómo sabe lo que está ocurriendo ahí si usted está en Lima? Usted está en una plataforma virtual, ¿cómo sabe dónde estoy parado, en qué lugar estoy? Porque tiene la capacidad de un líder a nivel macro, es que tiene capacidad de orientación, tiene capacidad espacial. La pregunta es, ah, ¿y cómo resuelvo eso? ¿Cómo logro tener capacidad espacial? Pues acá te doy un consejo. Viaja, conoce, estudia, lee, observa. No solamente... Es entrar a las redes sociales, ¿no? Imbúyete en el conocimiento. Si tú quieres un, ser una, este, pues estás postulando para una coordinación nacional de un trabajo, pues entonces, imbúyete en el tema. ¿Qué significa nacional? ¿Qué significa internacional? Hay personas que trabajan a nivel internacional. Estamos hablando de manera, hay personas que trabajan a nivel Latinoamérica, Sudamérica hay quienes trabajan a nivel Europa a nivel América es, es, el liderazgo es tan grande que uno tiene que saber tener sentido de orientación ok número dos algo que mencionó el doctor Boris ok el doctor Boris al inicio yo creo que fue el colega Alfredo que habló sobre este punto que voy a mencionar. Que es que tiene la capacidad. De. Conocer. La cultura y pensamiento poblacional o territorial es decir este líder este líder se toma el tiempo se toma el tiempo de conocer de conocer dónde está ubicado de quién está hablando ¿Quién es este personaje? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo se va a desarrollar? Este líder tiene la capacidad de saber la cultura, si es a nivel nacional, sabe la cultura de la costa, de la sierra y de la selva. Y dentro de esas culturas hay macro y micro culturas, hay pluriculturalidad, hay interculturalidad, hay tradiciones. Y uno no puede ir contra las tradiciones de las poblaciones. Uno tiene que respetar el pensamiento territorial. El líder aprende a conocer, tiene la capacidad de conocer la cultura y pensamiento poblacional y sabe cómo piensa el líder de esa comunidad. Y no lo contradice, sino dentro de sus habilidades micro sabe negociar. Entonces tiene la capacidad de conocer una cultura, un pensamiento y se toma el tiempo. Ok. Número tres. Voy avanzando porque ya nos gana la hora. Voy avanzando rapidito. Número tres. Se desarrolla sin presión y sin estrés. Se desarrolla sin presión y sin estrés. ¿Qué quiere decir? Este líder sabe que está trabajando a nivel nacional, internacional, a nivel macro. Y no siente presión y no siente estrés. ¿Por qué? Porque ha aprendido a manejar, ha aprendido a manejar el estrés colectivo. ¿Ok? Y por último, que es una de las que a mí me encanta, muchas personas dicen, ¿y cómo lo logra? ¿No? ¿Cómo lo logra? Este líder tiene la capacidad de influenciar sobre otros líderes. Tiene la capacidad de influenciar sobre otros líderes. Para hacer ese punto no es tan fácil. cuatro cosas importantísimas y necesarias para manejarse a nivel más tiene capacidad cultural tiene capacidad de orientación no se deja no se deja manejar por la presión ni el estrés y e influencia cuando habla con la gente la gente lo mira lo admira cuando tú lo cuando tú conversas con esa persona lo admiras y dices Wow Cómo lo logra, cómo lo hace, cómo mueve masa, cómo puede dirigir de un lugar a otro. Esa capacidad tú la logras y logras transmitir ese conocimiento, logras transmitir ese perfil, logras transmitir a través de estas destrezas y capacidades. Ok, entonces se podría hablar de muchas, se podría hablar de muchas, he resaltado las más importantes con la finalidad de que tú veas, de que tú veas que es importante que el liderazgo no es simplemente decir, ah, yo soy un líder y a mí me gusta el liderazgo y yo lo voy a hacer porque a mí me encanta. No, el liderazgo determina tener estudio, precisión, constancia, manejo, ok, manejo, temple, porque no es, no es nada fácil. No es nada fácil. Vas a tener que manejar gente, vas a tener que manejar una población. Y tienes que darte cuenta también, en algunas cosas ya hablando de manera criolla, para que tú puedas eh, sentirte más comprometido con lo que voy a decir, es que Muchas personas te van a presionar, muchas personas van a querer exigir de ti y van a querer mucho de ti. Te van a solicitar muchas cosas, pero tú vas a tener la capacidad de desarrollarte y desenvolverte y poder dirigir todo lo que tú deseas, todo lo que tú quieres sin sentirte presionado porque tú no permites la presión, sino al contrario. Tú siempre sonríes. Tú tienes la capacidad de sonreír frente a una situación de conflicto. ¿Ok? Bueno, pasamos a las preguntas. No sé, ¿con, con Julio estamos o estamos con Boris? Con Boris. Con Boris, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, me parece muy bien, interesante la presentación eh, de manera puntual. Cada uno de nosotros hemos podido ir siguiendo la secuencia de la, del desarrollo que el psicólogo Carlos ha estado haciendo con nosotros. Parece sencillo, ¿verdad? Pero, ¿cómo se aplicaría este tema, por ejemplo, si yo quiero desarrollar destrezas y habilidades para los negocios? Por ejemplo, ¿qué puntos podrías tú recalcar esta noche? Porque muchos de los que estamos aquí desarrollamos negocios. ¿Cómo podrías aplicar esas habilidades y destrezas, por ejemplo, para convencer a una persona a desarrollar un proyecto de inversiones, por ejemplo. Cuando uno habla de emprendurismo, estamos hablando de una capacidad de habilidad de interacción, de comunicación. Yo tengo que no convencer, sino de ayudar a la otra persona a que entienda cuál es su necesidad, porque yo le estoy vendiendo una necesidad. Si yo puedo lograr transmitir esa necesidad, entonces esa persona va a entender que en su inversión, cuando hablamos, por ejemplo, de inversiones monetarias, eh, finanzas, estamos hablando de que yo voy a promover una cantidad N económica frente a una situación de inversión que me puede ayudar a largo mediano o corto plazo, en generar ganancias. Pero eso va a depender de mi necesidad. Lo que yo como líder tengo que hacer es satisfacer esa necesidad. ¿Y cómo la satisfazo? A través de las habilidades de interacción y de negociación. Si yo logro que este, por ejemplo, comunicar que lo que yo deseo es que tú entiendas que al invertir, vas a ser un hombre, no necesariamente vas a tener dinero en el bolsillo, si no vas a mejorar tu calidad de vida, entonces estoy satisfaciendo su necesidad de mejorar su calidad de vida. Si antes no sabías lo que es una calidad de vida, entonces tú empieza por ahí, el negocio empieza por ahí, en hacerle entender que tiene que mejorar su calidad de vida. Y eso no es sencillo pero en la práctica lo vas a ir logrando, vas a ir convenciendo a muchos donde tú vas a satisfacer su necesidad de calidad de vida, porque muchos aspiran, por ejemplo, Boris, a tener casas, carros, pero no saben cómo mantener una casa, no saben cómo mantener un carro, pero si yo quiero invertir con esa persona, entonces le enseño a satisfacer a través de una calidad y un estatus de vida totalmente distinto. Muy bien, hay una pregunta interesante aquí de Pierina, dice, eh, por favor, quisiera también ejemplos a nivel de liderazgo de iglesia. ¿Cómo podría yo aplicar esos principios en macro y en micro en la iglesia? Bueno, en las iglesias estamos hablando de trabajar con un grupo humano de manera voluntaria. Lo malo que... Va a depender mucho del pensamiento, eso es importante entender, del pensamiento de las iglesias. Ok, hay iglesias que son cerradas en su forma de pensar y hay iglesias que son abiertas en su forma de pensar. Por ejemplo, si queremos eh, saber un, manejar un, un manejo de algo sensible que está sucediendo actualmente, bueno, el tema del movimiento LGTB, y queremos llegar a esa comunidad como grupo de iglesias, pero tenemos personas que a rajatabla dicen, no, las personas que son diferentes en orientación sexual, Dios lo va a castigar. Eso no dice la Biblia, pero ya lo toman literalmente así. Entonces, ¿cómo manejar un liderazgo frente a una situación? Primero, hay que cambiar la manera de pensar del grupo poblacional de la iglesia. La iglesia no es un club social, por ejemplo. Si no es un tema de hermandad y de bienestar. Entonces, si quieres transmitir paz, quieres transmitir tranquilidad, quieres transmitir el evangelio de las Sagradas Escrituras, transmite lo que es, no la creencia personal de las personas. Entonces, es importante tener la capacidad de información, lo que resalté en un momento dado: la capacidad de información. Tienes que saber qué es lo que vas a hacer para que puedas intervenir en algún sector, población. Muy bien. Es importante conocer nuestra audiencia. Siempre es importante conocer la audiencia. ¿Dónde quiero aplicar los principios de liderazgo y las destrezas que tengo? Creo que ha sido muy valiosa la, el aporte de esta noche. Seguramente muchos de ustedes en algún punto han podido aprender algún principio que hoy lo van a poner en práctica en sus actividades diarias. La verdad que el tiempo nos ha ganado, son las nueve y diez de la noche. Agradecemos de todas maneras al, al licenciado y psicólogo Carlos Vendezú por estar esta noche con nosotros y darnos esos pequeños tips que nos van a ayudar a desarrollar liderazgos en eh, el campo macro y micro de nuestras actividades. Esperamos que el próximo miércoles usted pueda invitar a algunos amigos más. Y por favor, no olvide de compartirles y decirles dónde estamos cada miércoles con nuestro programa de la Escuela de Liderazgo. Muy buenas noches para todos, un abrazo, pueden prender sus micrófonos, ahora sí pueden despedirse y saludar los unos a los otros en diferentes campos y ciudades en las que ustedes están. Muy buenas noches, gracias una vez más a Carlos Vendezú por su contribución esta noche.